Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy eh, cerrando este ciclo de los nodos y ya mañana vamos a empezar con el tema de, la cas de las casas en los signos, vamos a ver cómo funciona eso y después las casas, en los planetas en las casas, y vamos a ver después cómo unimos todo eso, y ahí cuando podés unir todo eso, sos astrólogo, astróloga, astrólogo así que bueno, no nos demoramos más, eh, ya estamos en más de la mitad de los videos eh, este nodo norte en Pisces eh, te eh, está hecho por Carol, primero, gracias Carol, eh, la misma que hizo Nodo Norte en Virgo, Nodo Sur en Pisces, ahora hizo Nodo Norte en Pisces, Nodo Sur en Virgo, los hace eh, traer como aprendizaje, el ser compasivos, el ser adaptables y el ser artísticos. Ese es el aprendizaje, lo que vienen a aprender en esta vida, en esta encarnación. ¿Qué traen como herramientas ese Nodo Sur en Virgo? Agudeza, versatilidad y calidez. Así que bueno, espero que te haya gustado todo este recorrido de los nodos eh, por los 12 signos eh, te mando un abrazo enorme a todos a todas, a todes eh, nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí, pero ya con otro tema chao hasta mañana